El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció este lunes 17 de enero que dio positivo a COVID-19 y se encuentra en casa con síntomas menores. Durante su videoconferencia matutina, Barbosa Huerta explicó que su condición de salud va muy bien, ya que no ha tenido problemas relacionados con la oxigenación y temperatura. Estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando, no tengo ningún síntoma eh, por lo cual esté yo alterada mi condición de salud. Me siento muy, muy bien, estoy oxigenando muy bien, temperatura bien, y estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy, muy leves de este padecimiento. Hay que cuidarnos, cuidarnos más, no bajar la guardia. Hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario, y yo lo voy a seguir haciendo, inclusive en este momento, aquí confinado en mi hogar, y todo por Zoom, pero lo hacemos con el ánimo de que las cosas salgan mejor. En tanto, José Antonio Martínez García, secretario de Salud Estatal, comentó que en 48 municipios al interior del estado, así como la zona conurbada de Puebla, iniciará la nueva jornada de vacunación contra la COVID-19 para la aplicación de refuerzo a personas de 50 a 59 años. La jornada de vacunación con dosis de refuerzo se llevará a cabo del 18 al 20 de enero.